Tenemos que defender nuestras áreas verdes Nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país Ahora El hecho que un haitiano Venezolano, mexicano, puertorriqueño Venga a disfrutar Sea como turista O sea a vivir en nuestro país Tiene que respetar nuestras leyes Y nuestra cultura Y las leyes municipales Recuerden que el alcalde Es el presidente local De, de, de una ciudad, de un municipio En el caso de Santiago eh, Abel Martínez, es el que tiene que hacer respetar las leyes locales. Hay leyes que son locales de cada municipio, que hay que respetarlas. Y como la joven dice, es cierto, nadie tiene nada en contra de los haitianos. En el caso personal mío, no. Yo entiendo, porque nosotros también somos inmigrantes cuando vamos a Estados Unidos, a otro país, y tenemos que respetar. Yo yo yo ve ve, ve al Central Park. Y siéntate ahí a jugar eh, vaina para que tú veas. ¡Oh! tengo una llamadita. Buenas, buenos días. Sí, sí. ¿Le sí. habla José Pérez desde el, José Pérez desde el Bronx? José Pérez desde ¿Qué? el Bronx, Nueva York. Qué bueno. ¿Cómo está el Bronx? ¿Cómo está Nueva York con este asunto de la pandemia está, y estas luchas sociales? Está un poco lluvioso primeramente y a la vez también sobre la pandemia. Gracias a Dios las autoridades han podido controlar, y también, muy importante, con la concientización de las personas, usando su mascarilla, el distanciamiento social, las cosas, gracias al Señor Jesucristo, no han habido, no está habiendo muchas personas fallecidas. Sobre el nombramiento de esta persona en Inapa, recordarle al pueblo dominicano que Gonzalo Castillo no sabía pegar ni una tabla ni una tabla y era secretario de obras públicas, más bien también pueden nombrar asesores que es lo más importante en el área y lo asesoran recuerden que Gonzalo Castillo no sabía pegar una tabla y era secretario eh, eh, eh, de obras sí, a, amigo, eh, de, de verdad que le agradecemos su llamada pero tengo ¿Pero? difiero de usted, porque en realidad uh -huh. si Gonzalo no era ingeniero y dirigía un ministerio como obras públicas no podemos justificar eso no, está no, mal. Estamos no, no estamos justificándole, no estamos justificando lo lo que nos basamos es que el zapatero también hace sus zapatos. Sí, pero ¿verdad? recuerde que en el caso de Gonzalo, el Ministerio de Obras Públicas no, no está decretado por una ley que el ministro tiene que ser ingeniero, específicamente. Exacto. Ahora, en el caso de INAPA, lo que no estamos hablando de que Wilton tenga la capacidad o no, eso jamás. Para mí, Wilton es un, un excelente joven político con mucho futuro. Lo que estamos hablando es con la ligereza que se modificó la ley de Napa para poner a Wilton Anao o a cualquier otra persona es, que no sea ingeniero. Es, exactamente. No, y so, so, sobre eso es que usted puede tener asesores. No estoy justificando el nombramiento. Lo que digo es que a la vez usted puede tener asesores y lo asesoran sobre la misma. Claro. Eso es verdad y es válido, pero no podemos de que porque el presidente quiera colocar a, a Juan o, o, o a H o a, a quien se ha modificado una ley para adecuarla a una persona. Cuando en este país, como usted debe saber, tenemos bastantes ingenieros especializados en esa área que están sin trabajo. Es lo que estamos, es lo que Estoy es, totalmente de acuerdo con usted. Exacto. Lo que usted dice es verdad. <risa> Puede tener asesores. De hecho, por ejemplo, Carlos Slim uno de los, de los más eh, prósperos empresarios mexicanos, eh, no sabe de telecomunicaciones, pero tiene asesores y es válido. Ahora bien, lo que estamos discutiendo, señor, es que modifican una ley a priori rápido en la Cámara de Diputados para favorecer a una persona. Entonces, eso no debe de ser el, el, el procedimiento de este nuevo gobierno. Efectivamente, pero a la vez también recuerde que tenemos un presidente que escucha al pueblo. Oiga, ¿qué palabra le estoy diciendo? Un presidente que escucha al pueblo. Ha sí. habido personas que lo han cancelado y el presidente lo ha vuelto a reponer otra vez, como Dagobert. Sí. Recuerde, oiga bien esta palabra, un presidente que escucha al pueblo. Yo voté por Luis Abinader, pero era para de la corrupción. Sí. De un, de un, un gobierno un, que duró 20 años y solamente lo que hizo fue endeudar al pueblo, mucha corrupción y corruptela acabando con el país. Y no escuchaba, ¿qué palabra le digo? No escuchaba al pueblo. Sí, es, no escuchaba al es, pueblo. Y gracias a Dios tenemos un presidente que escucha al pueblo. Sí, Bendiciones es, y pase un buen día. Gracias a usted, estamos eh, en, en sintonía, estamos de acuerdo en varios puntos y es así. Eh, Luis Abinader, en apenas 16 días de su gobierno, ha demostrado que un presidente que está abierto a escuchar eh, eh, no solamente su gente de su partido, sino al pueblo. Entonces, si, si Luis Abinader es inteligente, esa decisión de modificar esa Exacto. ley de Napa la echa para atrás. Si Luis está escuchando y es inteligente. Que de hecho, él ve sí, este el, el hecho de que de que se haya eh, pues codificado ese artículo 7, lo que da a relucir es un simple eh, compromiso político de cualquier índole, no simplemente porque sea la única persona, incluso dentro del mismo PRM que esté capacitada en el caso que menciona el señor que llamó Dagoberto, recordarle que Dagoberto simplemente es simplemente gestor en la parte cultural, no es una persona eh, política, por eso fue tan simple para Luis Abinader pues echar para atrás el decreto que, que lo cancelaba o sea que tampoco hay que confundir esa parte, es algo que le suma un retroceso muy palpable a la gestión de Luis Abinader entiendo que una decisión inteligente, como bien indica, sería pues anular el mismo, dejarlo originalmente como está y pues el señor Arnaud que se ponga en otra posición, porque eso es lo que me da a relucir a mí es simplemente compromiso político y la justificación que dan ellos, ellos como partido, como gobierno es para mejorar las alianzas eh, público-privadas, eh, sí. justificación eh. que yo no entiendo ni comparto porque ya hay una persona encargada de eso sí. que es Sigmund Freud, así sí. Eh, eh, Veloz, tenemos una llamadita por el 809-725-0505 Como le prometimos, eh, nosotros nos debemos al pueblo Y la gente de diferentes partes de, del país y del mundo Querían entrar en contacto con nosotros Tenemos una llamadita, buenas Buenas Sí, su nombre y de dónde, por favor Le habla Rafael, este de Brooklyn Adelante Rafael, uh, un placer, desde Brooklyn, Nueva York ¿Cómo está Brooklyn? Me dice que está lloviendo en el Bro un poco eh, Brooklyn, tampoco. Oh, eh, está nublado, pero no está lloviendo todavía ¿Cómo está el asunto sí. en Brooklyn con la pandemia? La gente está usando su mascarilla, el distanciamiento, los negocios ¿Cómo está Brooklyn? Sí, la gente está cuidándose Está usando su mascarilla, se está cuidando mucho la gente Qué bueno Adelante nuestro amigo desde Brooklyn ¿Cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es A, eh, lo, a ver, para mí está bien lo que hizo eh, Yo... Yo soy yo, yo, yo simpatizo por los haitianos al 100%, los haitianos trabajadores que, que bien se necesita en República Dominicana. Y es real, es el, el, el socio comercial más fuerte, más potente que tenemos en República Dominicana. Pero en un par que no se puede aceptar toda esa vagabundería. Claro. Yo siempre estoy de parte de Juan pero esa crítica de Juchilora no está. Eso no, no está. No, A ver, ucha, Tiene que hacer u, su trabajo. Eh, yo creo Estas que lo de. Sí, estuvo fuera de lugar, de jugando. Hay niños, usted va con sus niños a ese parque. Usted no, puede, no, no quiere ver un reguero de gente. No tiene que ser haitiano, dominicano, lo que sea, jugando cartas, jugando dados. Por ejemplo, dado. por, por ejemplo no está tú, bien. Tú, tú vives en Brooklyn, Nueva York. ¿Tú te imaginas tú en un parque de que jugando domino y, y haciendo lo que tú quieras? No, hay que respetar. No, sí, porque eso el, hay que respetar. El, el eh, asunto realmente. no es que discriminemos. Ahora, Uchi... Que mandó a Abel Martínez de que debido a la inmigración, esto no es un problema de migración, es un problema de respeto de espacios públicos en la ciudad de Santiago. Sí. sí. Así, sí gracias, quiero, mi hermano. Y, y, y gracias por reportar tu sintonía desde Brooklyn, Nueva York. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, eh, la gente sí. sintonizándonos a través de Canal América y de nuestras plataformas sociales. Es eh, veloz. Estamos complaciendo a muchos televidentes que querían conectar con nosotros y por el asunto de que muchos invitados que tenemos y temas que tocar, pero estamos abriendo la línea precisamente para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros, de, no importa de cualquier parte del país, de la República Dominicana o fuera del país, que nos están viendo a través de Canal América, ya hemos tenido llamadas del Bronx, de Brooklyn, qué bueno, qué bueno, así que eh, llámenos, que estamos abiertos para escucharle, para que se desahogue nuestros dominicanos donde quiera que estén, veloz. Sí, así es. Dos casos fundamentales que comentar pues en, en sintonía, interacción a la vez con el público. El caso de Abel Martínez y el caso de, de Arnaud en torno a la modificación de ley de INAP. Así que pueden pues, ir llamando igualmente a través de las redes sociales el toque del mediodía, mandarnos su opinión y la vamos a estar leyendo a través de este espacio. Sí, mira, lamentablemente eh, solamente tenemos una hora de conexión a través de Canal América en los Estados Unidos, en el 10-14 de Óptimos Cables, nuestro público, bueno, de hecho, cada vez que visito Nueva York, mucha gente nos reporta su sintonía, nos felicita, le gusta este formato y le agradecemos a nuestra gran urbe Nueva York y nuestra gente de Canal América eh, que están conectados. Recuerden que pueden seguir y ver todos nuestros comentarios a través de nuestra plataforma de, eh, eh, eh, en YouTube, El Toque del Mediodía. Eh, seguimos en vivo a través de Facebook, eh, El Toque del Mediodía, a través de Telenor.com. Canal 10 y pueden seguirnos por ahí, nuestra gente que está conectada a nivel internacional. Así que eh, me dicen aquí que repita la noticia de Uchi Lora. Vamos a colocar, señor director, porque tenemos que irnos a la pausa, eh, el tweet que Uchi Lora eh, subió a sus redes sociales. Vamos a ver si lo tenemos. Eh, de hecho, estamos haciendo contacto con el alcalde, Abel Martínez. El señor director me va buscando una foto, porque no tenemos foto para eh, colocarlo. Eh, vamos a ver si tenemos eh, a... A, este tweet, Roberto, sí, a este tweet Dice pero... El alcalde va con un camarógrafo Y echa de un parque a un grupo de haitianos Si sospechaba que eran Indocumentados, debió llamar a migración Olvidamos que somos un país De inmigrantes y emigrantes Y que las remesas son nuestra segunda eh, fu eh, Fuente de ingresos Bueno, me quitaron el tweet Pero eso es lo que dice Uchilora. Sí, Vamos a poner el tweet, señor director, de nuevo Que, que lo pidieron nuestros televidentes, ahí está Belos bueno ajá, recapitulamos olvidamos que somos un país de inmigrantes y emigrantes y que las remesas son nuestra segunda fuente de entrada de divisas, es decir él entiende que Abel no debió hacer eso porque es una discriminación a los haitianos que generan divisas importantes en este país según él bueno, eh, eh, ya escuchamos la opinión de mucha gente que llamó yo difiero sí. totalmente eh, de eso, porque eh, no es un lo que problema de migración. Igualmente, es que el tema haitiano aquí es muy sensible todavía. Entonces, es, es bueno no confundir una cosa con otra. Hay que respetar, y más en un si usted está como, como inmigrante en un país, hay que respetar las leyes. Aunque aquí ni los mismos dominicanos lo hacen, pero es bueno. Que se empieza a crear y Abel Martínez el perfil político es de, es de un hombre autoritario, un político autoritario que le gusta y ha impuesto a la vez el respeto a las leyes por lo que podemos ver en diversos videos, eh, él mismo hablando con la prensa, eso es lo que Abel Martínez transmite como político. Bueno, eh, vamos a ver si podemos hacer conexión con Abel Martínez, eh, me dice, estoy hablando con él vía WhatsApp, me dice que está en una reunión en Santo Domingo, parece, eh, no sé si es algo político o tratar el mismo tema que sucedió ayer. De todas formas vamos a hacer el intento más adelante eh, con el alcalde Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que en, en este momento se encuentra en la opinión pública por el tema de que sacó unos haitianos que estaban jugando a un parque, estaban jugando dinero, porque eh, eso no era jugando, de que jugando, jugando. Ahí estaban apostando dinero. Ahí estaban ashar, haciendo juegos de azar. Ashar. Sí, en eso Uchi Lora, eh, arremetió diciendo con que los haitianos son nuestro principal socio comercial, que la divisa. Bueno, yo creo que con la divisa, eh, una señora lo dijo, eh, la diferencia de, de la tasa de cambio, el peso dominicano vale más que eh, la moneda haitiana. Además de eso, por el hecho de que sea nuestro socio, nuestro socio comercial, uno de los más importantes, no podemos dejar que los haitianos lleguen aquí a hacer lo que quieran. No solamente los haitianos, porque esto no es solamente los haitianos venezolano, mexicano, norteamericano, eh, puertorriqueño, no. Usted tiene que venir y respetar las leyes de nuestro país y de respetar, en este caso, las disposiciones de las alcaldías, en este caso puntual de la alcaldía de Santiago. Vamos a la pausa, señor director, luego de la pausa vamos a ver si ya entramos en conexión con el alcalde Abel Martínez y con todo el desarrollo que tenemos del programa. Recuerda nuestra línea, 809725, 0505, además de nuestras plataformas de redes sociales, arroba el toque del mediodía. Pausamos.